Somos la familia Hassan y estamos bien agradecidos a Dios que ha usado a la Culinaria Union, a Brenda Casas, Giovanni y nos ha dado el privilegio de poder obtener nuestra casa. Estamos agradecidos y un millón de gracias y lo recomendamos firmemente que son número uno. No tenemos más palabras para decir nuestro agradecimiento. Muchas gracias.